Bien, bueno, eh, habíamos quedado en esto, en tratar de encontrar un autómata finito determinista que tenga el mismo lenguaje aceptado que un autómata no determinista con movimientos silenciosos. Y ya teníamos un algoritmo, habíamos eh, ensayado un algoritmo sin demostrar eh, para, este, para los NFA comunes. Entonces, para poder aproximar y reciclar esa idea, vamos a tener que eh, eliminar los movimientos épsilon. O sea que vamos a pasar al, al conjunto de partes, pero vamos a tener que eliminar los movimientos épsilon. ¿Y qué significa eliminar los movimientos épsilon? La idea es que como ya vamos a estar trabajando en el conjunto de partes, ¿sí? entonces directamente lo, eh, la idea va a ser, no todos los subconjuntos de partes van a ser estados, del autómata a prima nuevo, sino solo, si no vamos a considerar a, a los subconjuntos, antes de usarlo lo vamos a engordar para que tengan todas las cosas accesibles a partir de ellos usando movimientos de éxito. O sea que vamos, antes de, de hacer nada, vamos a agregar todas las cosas, todos los elementos, a los cuales puedo llegar sin consumir nada. Entonces de esa manera me voy a estar sacando de encima este problemita. Bueno, recordemos que eh, una transición que consume nada, de Q, a Q prima, quiere decir que o bien Q es igual a Q', o bien hay una, una sucesión de uno o más movimientos este, etiquetados con epsilon de, desde Q a Q' en el automata A. Entonces, lo que dije recién es lo siguiente. Voy, dado un estado, voy a llamar al corchete Q a todos los estados a los cuales puedo llegar usando una transición este, e, epsi, que consume epsilon, o sea, donde no, no pasa lo de arriba. Acá este existe, está además, no va. Y puedo definir también el corchete de un conjunto como todos los estados a los cuales, los q', a los cuales puedo llegar desde algún estado de q, sin consumir nada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el corchete de F me da F, R, porque sin consumir nada me puedo quedar en el lugar o irme a R. Como había dicho antes, el corchete de R me da el singulete de R, porque no, es, no puedo ir marcha atrás, acá por la Epsilon. ¿Sí? Entonces, la única manera de no consumir nada a partir de R es quedándome en el sitio. Y acá hay un ejemplo donde directamente ya no le pongo las llaves al conjunto de adentro. En vez de poner corchete, llave, QF, llave, corchete, me saco las llaves encima. Entonces el corchete del conjunto QF me da todas las cosas que puedo hacer haciendo epsilon, o sea, consumiendo nada desde acá. Desde Q consumiendo nada, la única que me queda es quedarme ahí. Y de, desde F consumiendo nada, puedo quedarme en F o bien irme a R. Entonces el conjunto este cumple con esto. Eh, si yo ya hice, <coughs> por, por ser esta, esta relación de consumir nada, es como una... Es ya transitiva. Entonces... Hacer el corchete del corchete no me da nada nuevo, ¿eh? porque ya, ya me, me fui todas las veces que podía. Entonces, hacer el corchete del corchete no me da nada, nada nuevo. Es lo que se llama una operación de clausura. Eh, entonces, con esto ya puedo determinar cuáles van a ser los estados de mi autómata determinista que va a tener el mismo lenguaje que el original. Entonces, ¿qué van a ser eh, los estados? Son todos los corchetes de subconjuntos de Q. El estado inicial va a ser el corchete de Q0. O sea, todos los estados que son accesibles a partir de Q0, eh, usando, eh, haciendo, consumiendo nada. ¿Sí? Y, este, y finalmente, a ver si encuentro, bien, y finalmente los estados finales van a ser los corchetes de Q, los corchetes de algún X, su conjunto de Q, tales que cortan al conjunto original de estados finales, es decir, que tienen algún elemento que es estado final. ¿Sí? Este, aquí hay una, una, una presentación como distinta Acá podría haber puesto todos los conjuntos, todos los estados nuevos de mayúscula nuevos Tales que D, intersección, F, es distinto vacío Porque, y, y una observación más en función de que el corchete del corchete me da lo mismo los elementos de, del conjunto Q de estados nuevos son exactamente los subconjuntos de eh, Q, del Q original, tales que eh, su, su corchete da ellos mismos. ¿eh? Bien, entonces estos son los estados relevantes, los conjuntos, de estado, los conjuntos relevantes para determinar la prima, el lenguaje sigma, y lo que me falta esencialmente es determinar la transición. Para eso me, me hace falta recordar cómo eran las transiciones gordas acá en un NFA, eran esto habíamos dicho que tenían que ser para consumir eh, beta X, consumo beta, después hago una transición X, y eventualmente hago algunos movimientos silenciosos hasta llegar... a al Q' ¿Sí? entonces ahora determinamos nuestra función de transición dado un estado de nuevo pongo con mayúscula porque son este, conjuntos del Q original subconjunto del Q original dado un estado nuevo de mayúscula y una letra X entonces, ¿quién va a ser el nuevo conjunto de eh, estados? El nuevo, el nuevo estado, que va a ser un conjunto. Son todos los Q', a los cuales llego desde algún Q que está en D, haciendo transición gorda con X. Ahora, Transición gorda con X. Ahora, lo, lo primero que tengo que ver es que esto está, está correcto el tipo. Es decir, que esto es uno de los, de los corchetes. O sea, esto, si yo le hago corchete, me da lo mismo. ¿Y qué sería hacerle corchete? Sería poner acá. Si, si pinchan un segundito en la pantalla, en la, en la pizarra, voy a escribir dos símbolos nomás. Si yo hago Q... Que implica X Q'. Y acá hago Epsilon, Q segunda. Entonces, como habíamos dicho que era una propiedad de, la, de, de esta flecha que yo podía pegar. Entonces, esto es lo mismo que decir X epsilon. Y esto es lo mismo que decir. ¿Sí? Entonces, a los que puedo llegar ya estoy incluyendo lo que puedo llegar y después hacer un epsilon, así que eso me va, me va a decir que este, el conjunto, ahora vuelvo a la presentación, el conjunto este corresponde a un, a un estado del, del, del autómata nuevo, de este conjunto Q caligráfico, ¿sí? así que está bien tipado. Y es una función, como es una función y está definida para todas las letras de, del alfabeto, todos los X en, en sigma, entonces acabo de definir un autómata finito determinista. Ahora voy a, voy a escribir, voy a poner una... una, una, de una voy a describir la transición a de una manera distinta. ¿sí? Entonces... Este conjunto E que pongo acá es este de acá de la derecha. Como este es determinista, habíamos dicho que hay un único E, es este, este conjunto. Entonces, ¿cuándo va a pasar que de D hago una transición simple con la letra X a E? A un nuevo conjunto. Si, solo si, E es este conjunto. Ahora, ¿qué quiere decir que E sea ese conjunto. ¿Qué significa que D sea E sea este conjunto? Significa que alguien está en E, un Q' está en E, si solo si cumple con la propiedad de estar. Que existe un, e, un Q en D, tal que de Q puedo hacer una transición gorda por X a Q'. ¿Eh? O sea, lo que escribí acá abajo es una caracterización Es repetir esta definición de otra manera Con un poco de suerte, esto nos va a ayudar a la prueba De que eh, los lenguajes de A y de A' coinciden Bien, entonces eh, Ya tenemos todas las la piezas en el tablero tenemos el autómata, ya tenemos la, la tupla que representa, que, que con, de la cual consiste el, el autómata, determinista, a prima. Acá están los estados. El Q eran simplemente la, las cosas acá que, que cumplían. Me parece que me gustaría modificar acá la definición de, de los estados finales, como, como dije recién, cambiarlo por algo equivalente. Este. Acá, decir, este, todos los corchet, todos los estados de acá son de la forma corchete, así que, entonces acá podría escribirlo de esta manera más simple. ¿eh? La transición es como lo, lo, lo que acabamos de decir, desde D voy por X a este conjunto, y a nadie más, porque es determinista, y tenemos por último la caracterización. De esta de, de X escrito de otra manera. Acá hay un implícitamente de este lado, del lado derecho adentro de esta caja, hay un para todo Q'. Está implícito. No lo quiero escribir para no, que no, no, no quede muy atorado. Pero no es que hay un, un, un, un, un Q'. El, el para todo Q' no está acá adelante, sino está dentro de la caja. ¿Sí? Bien. Ahora, esta última propiedad... Se generaliza. Se generaliza y me dicen cuáles son las transiciones generalizadas del automata determinista. ¿Eh? Eh, acá, eh, acá, acá en vez de X debería decir alfa. Eh, debería decir alfa ahí. Permítanme que lo corrija. Ahí está. Bien, entonces, eh, de D voy, si consumo alfa, voy a llegar al conjunto de todos los Q' tales que son alcanzados consumiendo alfa desde algún estado Q de D y abajo la descripción equivalente. El conjuntito al cual llego e al cual llego después de consumir alfa y esa flecha debería ser gorda. Después de consumir alfa desde D llego a un conjunto E que por cuál propiedad está caracterizado? Está caracterizado que Alguien es un elemento de él, si solo si hay eh, un estado en, en D, tal que consumiendo alfa llego a ese estado Q'. Entonces, la, esta última propiedad se generaliza de esta manera. Los dos ítems son equivalentes, son, son este, enunciados equivalentes. Y recuerden que para todo Q' está acá adentro, no lo quiero escribir para que no quede tan atorado. Con este lema vamos a poder probar el teorema de determinización. El lenguaje aceptado por A es igual al lenguaje aceptado por A'. Y entonces, este, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que alfa esté en el lenguaje aceptado por A? Quiere decir que arranco en el estado inicial... Consumo alfa y llego a un estado final. Esto en el NFA con movimientos silenciosos. ¿Y qué quiere decir que alfa sea aceptado por A'? Que el automata este más complicado, determinizado, determinista. Quiere decir que hay un estado final. Pongo E mayúscula, ¿por qué? Porque los estados de este nuevo automata son conjuntos hay un estado final, tal que saliendo del estado inicial y consumiendo alfa, llego ahí. Entonces voy a ver esta equivalencia ahora usando el lema. ¿Estamos? Entonces les pido que mantengan la, la presentación, la vean ustedes. Yo voy a pasar a la pizarra. Y vamos a probar entonces ese teorema usando el lema de las transiciones. Entonces, quizá me convenga tener a mano el lema. Lo voy a copiar por las dudas. El lema me dice que de sí, o sea, en realidad lo voy a poner así, eh, vamos a ponerlo de dos maneras: si sí, sol de por alfa va a cu tal que existe q en d tal que de Q voy a alfa a Q y la otra manera de escribirlo es que esto va acá, si sí, y solo si, sí. Q' pertenece a E, si sí, y solo si, sí. lo mismo que dice acá. Eso es uno, esto es el lema, y además, y, ¿y qué es lo que quiero probar? Quiero probar que quiero probar que existe un q tal que de q 0 consumiendo alfa llego a q perteneciente a estado final, sí, solo sí. Existe un E, tal que saliendo del estado inicial y consumiendo alfa, llego a E que pertenece a E. Ahora, los estados finales, ¿quiénes eran? Son los que había un Q'. Esto de acá, quiere decir que hay, hay un un q' que pertenece a la intersección de E con los estados finales originales. Bien, entonces vamos a ver las dos propiedades, vamos a ver la equivalencia. Entonces, ¿cuál hacemos primero? Bueno, vamos a intentar con alguna. Vamos a ver que, si se da la primera, entonces, es la segunda. Entonces, supongamos que de Q0, consumiendo alfa, voy a Q' en F, para algún Q'. ¿Sí? Ajá. Entonces, Q0 ahora hace una transición alfa a algún F. E. Alguno y de hecho a un único. ¿Por qué hay un único? Porque el autómata a el autómata eh, el autómata a es determinista. Entonces hay un único eh, que cumple con esto. ¿Sí? Bueno es este. De hecho, es, es eso, pero además, y además, por la equivalencia esta que tenemos acá, ¿sí? ¿qué sabemos? Y además sabemos que de Q0 voy por alfa a Q'. ¿sí? Y, y además sabemos que Q0 está acá. Q0 está acá. Este es mi D. Ahora, este es mi D. Tenemos a alguien en mi D, y de ese D hay una transición alfa a Q'. Tengo a alguien en mi D, y de ese alguien tengo una transición alfa a un Q'. Entonces, ese Q' está en x Pero además, q' estaba en E, digo, está en E y estaba en F. Ya no tengo más ¿Sí? Entonces, tengo a alguien en la intersección, acá hay un sí solo cierto. ¿no? Entonces, tengo que q' esté en la intersección de E con F. Entonces, e, intersección F es no vacío, y entonces E <coughs> pertenece al estado final. O sea, probé que al único E al cual llego, consumiendo alfa, es un estado final. Eso quiere decir que, mi probé esto. Voy a decir que alfa pertenece al lenguaje aceptado por A'. Veamos la otra implicación ahora. ¿Sí? Supongamos que... que alfa es aceptada por el automata prima. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que... Eh, tenemos que existe algún E, tal que de acá, consumiendo alfa, digo este E, y este pertenece a F, lo cual significa que hay algún Q' acá. ¿Sí? Pero ahora, si hay algún Q' acá, en particular si está acá, eso quiere decir que existe, por lema, existe un Q en D, ¿en quién es mi D? Mi D nuevamente es este, tal que Q de Q y por alfa hasta Q'. Bien. Este, bien, bien, bien, bien. ¿Pero qué quiere decir que Q esté acá? Habíamos definido esto como todo lo que alcanzo desde Q0 usando, consumiendo nada. Es decir que de Q0, consumiendo nada, llego a Q. Pero esto es lo mismo, como habíamos observado, que de Q0 concatenar estas dos cosas, epsilon con alfa, me da alfa. Y ahora esto pertenece al a los estados finales. Entonces ya estamos. Encontramos un Q' Tal, es que, tal que desde el de, de, de inicial, transito vía alfa a Sq'. En conclusión, L alfa pertenece a L Bueno, entonces ese es el teorema de determinización de la equivalencia de lenguaje, módulo de este lema. Ya o sea, hemos usado ese lema para probar. Entonces ahora vamos a probar el lema. Voy a borrar esto. Entonces vamos a probar el lema. Bien, entonces esto lo hacemos por inducción en alfa. Bien. Eh, ajá, entonces tengo que probar que esta equivalencia, ¿sí? Usando que este que es lo mismo que decir esto de acá arriba, ¿no? Son equivalentes, lo habíamos dicho eso. Entonces, ajá, para epsilon, de. Por definición, esto, esto pasa siempre. Esto, esto pasa si solo si acá tengo eh, D. Y yo que tendría que probar entonces. Debo ver que D es igual a este lado a Q', lo voy a poner acá abajo. Existe un Q en D, tal vez que Q flecha de Epsilon, Q'. Ahí está, copié con Epsilon. ¿Sí? ¿Y ahora qué es esto? Son todos los que puedo hacer todo lo que puedo llegar haciendo un corchete de, de, de prima. Pero esto es de, de, de corchete. Pero habíamos observado que esto es de así todo bien. Entonces el caso Epsilon es inmediato. Ahora veamos el caso beta X. De. Beta X. Quiero ver que esto equivale al lado derecho. ¿Sí? O, o mejor, mejor veamos que esto de acá, lo veamos de esta manera, como habíamos dicho acá. Son los Q', tales que existe Q en D, tal que... Eh, quiero ver esto. Quiero ver esto. ¿Sí? Acá lo que necesito hacer es utilizar la definición de que implica gordo en A'. Entonces, D implica gordo, beta X, algún E en A'. Esto es, si solo si existe un D' tal que de d llego a beta a partir del consumo beta llego a un D' y de acá hago una transición X a E esa es la definición de la transición gorda en A' que es determinista ¿sí? bien perfecto bien este está unívocamente determinado porque este es determinista. Bien. Bárbaro. Y ahora sí utilizamos la hipótesis inductiva acá. Para E igual a para E igual a D' Bien. Bueno, decíamos que por la hipótesis inductiva, D' va a cumplir lo, lo siguiente de Prima va a ser igual a los q primas tales que existe q en D y de q por beta a q prima, ¿Sí? y ahora con la transición esta. que obtengo d flecha x a e eso cuando pasaba cuando e es igual a Q' tal es que existe un Q' prima d prima y de Q' voy a Q' segunda por X Ahí estamos Bien. Entonces ya tenemos Esto por la hipótesis inductiva eh, Este de prima es igual a esto Esta transición Me dice que es igual a esto Y entonces, finalmente, cuando hay una transición así, entonces E, ¿qué va a cumplir? E va a ser igual, lo continúo acá, va a ser igual a segunda, tal es que, para que algo esté en D', es lo mismo que cumpla esto. Existe Q' tal que cumple esto. Existe Q en D, tal que Q va por beta a Q' y de Q' voy por X consumiendo X a Q' segunda. Bien. Ajá. Y ahora sí, ahora doy vuelta, como había dicho al principio, doy vuelta acá. Existe Q en D, tal que existe Q', tal que de Q voy por beta, consumiendo beta hasta Q', y de Q' voy consumiendo X a Q' segunda. Y esto era finalmente lo mismo que decir que de Q voy consumiendo beta x a un segundo. ¿Qué era lo que yo quería ver? Bueno, vamos a hacer un resumen de, de, de qué pasó. Bien, hicimos el caso base, hicimos el caso base, que era para epsilon eso anduvo sin ningún problema, y ahora quería ver el caso inductivo. Para el caso inductivo, tomé alfa igual a beta x. ¿sí? Y quería probar esta relación. Que de D, consumiendo alfa, llego a este conjunto. Que lo copio acá. Para el caso beta x. ¿sí? Bien. Entonces, primero que nada... Escribí esta definición, con un E cualquiera acá, ¿qué? yo sé que es único, pero me, me, lo, lo terminé escribiendo así, y entonces, pero la definición de transición compuesta, esta con transición generalizada, es la siguiente, que tiene que haber un punto intermedio para DFA, tiene que haber un punto intermedio tal que consumí beta hasta ese punto intermedio y después hago X. Porque este autómata, la prima es determinista. Bien. Entonces, la hipótesis inductiva me dice que esto, porque beta es una cadena más corta, el, el conjunto D cumple con esto. Es igual a este. ¿Eh? El D' es igual a esto. Ahora, y de prima hace una transición a E, esto estaba definido como lo siguiente. Era por definición. Eran todas las cosas a las cuales puedo llegar haciendo, consumiendo X, la cadena X, desde D'. Y ahora, bueno, trabajé acá, trabajamos acá. La definición de de que algo está en D' es equivalente a esto, lo reemplacé acá, cambiamos esto que no, no, hace, no afecta en nada, cambiar el orden de los, de los dos existenciales, y me quedó esta cadenita, existe un Q' en el cual llego después de consumir beta, y a partir de después consumo X y llego a Q', segunda y esto es lo mismo que decir que de Q', Llegué a, desde Q llegué a Q segunda consumiendo beta X, que era lo que quería probar, nada más que tiene una, una prima. Nomás. Bien, entonces con eso estaría probado el lema y tendríamos la, la determinización. Bien, finalmente eh, quisiera hacer un ejemplo de, de, de uso de este teorema. Así que vamos a borrar un poquitito esto. Lo vamos a aplicar para el ejemplito simple, este que tenemos ahí en la en las filmenas Lo voy a copiar. Entonces tengo Q 0 Voy por cero a R. 1, 1, a, f, que final. Bueno, este épsilon acá. Bueno, este, este autómata, con movimientos silenciosos, acepta exactamente las palabras que tienen uno o más, eh, exactamente que son cadenas de uno, una cantidad positiva de unos. ¿sí? Más allá de eso no acepta más nada. Entonces hagamos el algoritmo de determinización de esto, eh, le llame Q. Entonces, ¿cuáles son las partes de esto? Partes de Q. Las listo todas por las dudas. Entonces, vacío, QR, F, QR, QF, RF y este QRF. Bien. Entonces ahora tengo que hacer corchetes. ¿Sí? Corchete de vacío siempre me da vacío. Corchete de Q me da Q. Corchete de R me da R. Corchete de F es lo mismo que corchete de FR que es igual a FR. corchete de QF que es igual a corchete de QFR que es igual a QFR y ya, creo que cuando es todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me falta 1 que es QR corchete de QR es igual a QR bien, entonces estos van a ser los estados los estados del autómata determinizado van a ser los que señalo a continuación: este, este, este, este, este y este. Que los voy a poner sin, sin usar las llaves directamente. Y vamos a ver las transiciones. ¿Sí? Entonces, las transiciones habíamos dicho que de D hago una transición X a todos los Q', tales que existe un Q en D, tal que de Q voy por X a Q'. Entonces. Vamos a poner el estado inicial. Eh, Pedro, te, ¿sí? te piden que vayas más lento. Bien, Bárbaro. Eh, bien, lo que hice hasta ahora es, lo que hice acá en estas partes, fue tomar los conjuntos, de partes de Q, que tiene tres elementos, bueno, hay ocho elementos en partes, acá no les puse las llavecitas, etcétera Y a cada uno de esos le calculo los corchetes. El corchete es, como habíamos dicho, era ver todo lo que están accesibles, consumiendo nada desde el estado. ¿Cuáles son accesibles de vacío? Nada. ¿Cuáles son accesibles desde Q? consumiendo nada, solo él. Me puedo quedar acá. Lo mismo con R, lo mismo con QR. Desde el conjunto QR, ¿qué, qué estados son accesibles sin consumir nada? Q, quedando, habiendo empezado en Q, quedándome en Q y lo mismo con R. Desde F, ¿cuáles son accesibles consumiendo nada? F mismo, quedándome en el lugar, y R moviéndome por estas transiciones y de esa manera también se obtiene así que hasta ahí estamos acá lo que hice fue repetir la definición de las transiciones del, del automata a prima del determinizado solamente copié la definición y ahora voy a aplicar esa definición al automata con estos estados entonces acá podemos hacer El estado inicial es este, ¿sí? después por acá tendré, entonces, desde Q0, desde Q, no, se llamaba Q inicial. Desde Q, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo consumir un cero? Puedo consumir un cero, la única manera es yendo acá, entonces de acá. Por un 0 a R. Bien. Desde Q, ¿cómo puedo consumir un 1? Puedo consumir un 1 quedándome en Q y llegando a F. Son las dos opciones. Eso con un uno. Desde R, consumiendo un 0, ¿a dónde puedo ir? A ningún lado. Y consumiendo un 0, consumiendo un 1, lo mismo. Bien. Por acá está la F. Ah, F es lo mismo que FR. F es lo mismo que FR. De F, consumiendo un 1, ¿qué puedo hacer? Nada. Y de F, consumiendo un 0, no puedo hacer nada también. De hecho, de hecho, F, este, este estado, recuerdo, F, F es FR. Entonces me tengo que fijar qué puedo hacer desde este conjunto. Desde F, nada, y desde R, nada, ni con cero ni con uno. Así que voy acá. Acá tengo así. Bien. Le faltan los estados del QR. Desde QF, consumiendo un 1, puedo ir a Q y a F, tanto a Q como a F, y consumiendo un 0 desde QF, solo puedo ir a R. Eh, me falta ver desde QR que puedo hacer, consumiendo un 1, desde R no puedo hacer nada, desde Q puedo ir a, perdón, eh, consumiendo un 0 puedo ir a, a R, y consumiendo un 1, puedo ir, me va a quedar muy feo, lo voy a poner, lo voy a borrar esto, y consumiendo un 1, desde R no puede hacer nada, y desde Q puedo ir a QF. 1, 2, 3, son 6 estados, acá tengo los 6 estados, y todos tienen sus transiciones. Y ya estamos. Y ese es el automata determinista que corresponde a este automata con movimientos épsilon. Eh, y efectivamente el estado los estados finales son los que tienen alguna, algún estado final. Como el único estado final que hay acá es este, los, est los que tienen estados finales son este y este. Entonces los finales son este, voy a poner con rojo los estados finales, este final... Y este es el final. Y de hecho, fíjense que este estado no es accesible, no hay forma de llegar a este estado a partir de acá. Si Efectivamente, la única parte accesible es esta de arriba. Y para aceptar, la única manera es llegar acá y consumir. No hay otra manera de aceptar, así que es lo mismo. Bueno, disculpen la demora, chicos, y nos vemos en la, la, la, la clase que viene.